Bueno, buenos días, eh, soy Gorka Alcorta, eh, consultor de comunicaciones y ciberseguridad en, en la empresa Cicon, perteneciente al Grupo Electra. Eh, somos partners de Siemens y primero darle las gracias a, a Joaquín por, por eh, invitarnos a participar en esta jornada y, y al centro formativo por, por, bueno, pues, por montarnos todo esto y, y, y prepararnos esta jornada. Eh, me imagino, no sé qué, qué conocimientos o qué asignaturas estáis dando. Eh, buenos días. Eh, la idea de esto es daros unos conceptos sobre la ciberseguridad en el mundo industrial eh, y explicar eh, las pequeñas diferencias que hay con la ciberseguridad en el mundo IT. Yo eh, yo como yo soy informático, vengo del mundo de IT y soy un, un industrial reconvertido. ¿vale? Entonces... Eh, saber que desde hace unos años eh, la, la revolución industrial, la 3.0, famosa anteriormente, es cuando se empezaron a meter toda esa parte de, de, de robots, de automatismos en la producción. Y realmente cuando veis eso de revolución industrial de 4.0, eh, simplemente significa que se está metiendo ya con la digitalización. ¿eh? Se está, ya no nos basta solo con producir, con tener máquinas, con tener prensas, con tener tornos sino que queremos saber cuánto consumen, cuánto se van a variar, eh, qué revoluciones están dando, por qué dos máquinas que son iguales, una me produce menos piezas que otro, esos análisis de sensores, cruzarlos con otros RPs, eh, conseguir, eh, incluso ahora estamos trabajando en gente que quiere eh, leer los consumos de las máquinas, los cruza con los horarios de las facturas de la luz, estamos hablando de empresas que tienen hornos que gastan mucho, y hace ciertos procesos a ciertas horas que sabe que es más barato o sea, eso se consigue hacer con, con todo esto ¿no? eh, bueno, pues bien es una, es una buena idea, es un, es un progreso seguramente el que en unos años no se meta aquí como industria se va a quedar en un aspecto de industria artesanal y o es muy bueno, o hace un producto muy bueno o se va a quedar fuera de, del mercado porque es lo que viene ¿no? eh, lo que vamos a ver también eh, es que todas estas máquinas que hemos ido conectando, eh, bueno, pues arrastran los problemas de que no estaban eh, originariamente preparadas para conectarse a Internet. Una cosa que tenemos que tener clara es que si yo tengo un ordenador y tengo correo electrónico, no me hace falta más, no me hace falta ni tener Internet, tengo salida a Internet. Y si desde ese mismo ordenador tengo acceso a mi máquina, ya tengo un puente abierto entre la máquina e Internet, con lo cual ya he expuesto una máquina que anteriormente no estaba preparada para, para ser expuesta. Eh, y evidentemente son máquinas, no son como los ordenadores o los servidores, que cada cuatro, cinco, seis años se cambian. Bueno, pues si no tenemos dinero igual cada ocho, ¿no? Pero las cosas van por ahí. Eh, podemos comprar una prensa, podemos comprar un horno, podemos comprar un CMC, un torno, y lo podemos tener funcionando 10, 15, 20 años e incluso más. Y la máquina va a seguir funcionando bien. Eh, de hecho, eh, actualmente hay una, hay una propuesta, una revisión de la parte de seguridad en máquina, no sé si alguno venís de la parte de mecatrónica o ese mundo. Eh, bueno, pues hay una propuesta para el próximo año en la cual se va a revisar eh, todas las máquinas que originariamente pasaron ese nivel de seguridad y no estaban diseñadas para conectarse y posteriormente se le han añadido módulos para conectar. Hay que volver a analizar esa, esa conexión, ¿no? Pues vamos a ver un poquito qué es lo que qué es lo que todo esto significa, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer en esta primera parte eh, es eh, hacer una introducción a la ciberseguridad OT, hablar de la interconexión de los sistemas de una planta productiva OT de forma segura, porque ahí es donde está el problema, ¿vale? Cuando yo tengo una planta que no está conectada, no me puede pasar nada. Bueno, eso también es relativo, ya hablaremos. Y, pero cuando la conecto es cuando tengo los problemas, ¿no? Y luego, ¿cómo gestiono esa conectividad remota? Y vamos a ver una herramienta que se llama CinemaRC. Vale, esto, como os decía, eh, eh, Zipcom y el grupo Electra somos partners de, de Siemens, en este caso tenemos la certificación de Industrial State Network, con lo cual tenemos certificación para eh, montar eh, redes industriales. Este sería el esquema de una, de una planta eh, estándar. ¿eh? Luego, cada planta es un mundo y cada fábrica y cada sector es otro mundo. ¿vale? Aquí vemos, si os fijáis, tenemos una parte de oficina y luego la parte de producción de poderes separamos los equipos de despacho, que sería pues, eh, desde diseñadores, eh, administrativos, toda la parte de gestión, a lo que es la parte de, eh, de planta. En la parte de planta, puede que tengamos algún PC, puede que tengamos alguna impresora para sacar alguna orden, pero lo normal es que tengamos este tipo de cosas. Esto que veis aquí, un PLC, esto es un, eh, un PLC 1200, eh, estos son los elementos que controlan, eh, es el corazón de las máquinas. Vale, activa todos los programas, que hacen el diseño eh, de lo que es la producción, llegan los las lecturas de los sensores. Eh, eh, va contra accionadores, mueve, mueve palancas, acelera, acelera motores. Esto realmente es lo que, lo que tenemos abajo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sectores? Bueno, vamos a ir ya a la parte buena. Esto es, esto es una planta. Esto es lo que, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a hablar y qué es lo que pasa. Aquí, si os fijáis, bueno, tenemos lo que hemos hablado: tenemos eh, un PLC. Tenemos HMI, son esas pantallas que veis en planta que interactúan en la cual podemos cambiar el comportamiento de estas máquinas, acelerarlas, pararlas, bueno, cambiar ciertos valores. Tenemos esos, esos robots o sensores automatizados, en este caso va por Wi-Fi. Tenemos robots, en este caso ahí, ahí estoy viendo un KUKA y por supuesto tenemos operadores que interactúan con todo ello. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Pues que todo esto lo vamos a conectar con SAP, con Oracle, con sistemas de análisis de datos, el famoso Business Intelligence, lo vamos a subir a la nube y todo se tiene que juntar con todo. En cuanto hacemos eso, ya tenemos la parte de abajo expuesta. Al final, por mucho eh, por mucho que esto os diga que es un PLC, que es el corazón de la máquina, sigue siendo pues es un ordenador, es una tecnología. ¿Eh? Trabaja a, a bajo nivel igual. Incluso, eh, no sé, igual Joaquín me puede decir, pero muchos de estos sistemas ya por debajo suelen llevar sistemas operativos o Debian o Windows. Sí, en este caso, el nuestro es uno de nuestras Sí, pero, eh, basado en Debian. El Debian, si no sabéis, es una versión de Linux. Bueno, pues entonces, al final, todo esto que está abajo, eh, como ya es eh, conectable y para gestionar y hacer esos procesos, es, bueno, un ordenador especializado en la, en la parte de producción. Vale, entonces, ¿qué diferencias vamos a ver en el mundo de IT y el mundo de hotel? Eh, para que nos pongamos en situación. Vale, si os veis el mundo de IT, hablaríamos de oficinas, hablaríamos de, de administración, de gobierno, de bueno, pues esos edificios donde hay 50, 100, 200, 1000 personas ¿vale? gestionando con sus ordenadores las cosas. Eh, y con lo que os he dicho se prima la rapidez y se puede permitir el reinicio ¿vale? en principio no tengo ningún problema si, si me dice el técnico, oye, me, se me ha quedado bloqueado te llaman por teléfono, todos os habrá llegado y después esto es un niño, se apaga y vuelve a encender bueno, pues igual si en la planta apagamos y encendemos pues si estamos hablando de una refinería o pues estamos hablando de una fábrica de cristal paramos un horno y toda la producción se ha perdido y supone un montón de dinero Puede llegar a producir, aparte del material estropeado, eh, eh, incumplimientos de plazo de entrega, eh, sanciones con proveedores. Eh, ese es el problema que tiene la industria. La industria, su principal función es producir y que no se pare la producción. A mí, al final, para enviar un correo electrónico, pues me sale el relojito de Windows, me sale el, la espiral y me da igual que tarde un segundo, 10 segundos o treinta segundos, al final lo va a enviar. Eh, en estos ciclos de producción estamos hablando de que, cuando hablamos ya, de milisegundos, ¿vale? Estamos hablando de producciones de un segundo, de 500 milisegundos, incluso hay unos sistemas ya que son eh, muy, muy, muy, tiempo real y ¿no? que se llama? Que hablamos de dos milisegundos incluso menos, ¿vale? Entonces, un retardo, una parada, un reinicio, pararía toda la producción, por seguridad, eh, seguridad física, ¿eh? Claro, al final hay gente trabajando, se producen mezclas químicas, hay motores que se calientan. Cuando se produce un, un tiempo de espera superior al establecido, las máquinas se paran o deberían hacerlo. Bueno, ese es uno de los principales eh, problemas. Otro problema que tenemos en OT, eh, bueno, pues esas máquinas que hemos visto eh, están hechas para durar. ¿eh? Nadie va a comprar una prensa que tiene que cambiarla dentro de cuatro años. Estamos hablando de máquinas que valen 100.000, 200.000, un millón de euros, dependiendo de qué tipo de máquinas, y van a estirarse y van a durar eh, pues 10, 15, 20, 25 años. Incluso conozco plantas que tienen, como dicen, se dice el pecado, pero no el pecador, que fabrican eh, ruedas y llevan más de 20 años produciendo con las mismas máquinas y funcionan perfectamente. Son máquinas que bien mantenidas pueden aguantar eh, eternamente. Eh, ¿Eso qué supone? Supone que una máquina que yo hago ahora mismo, a fecha de hoy, y tiene que durar 15-20 años, eh, tiene que garantizarse, en una parte, los eh, recambios, el mantenimiento y, por supuesto, el diseño original de ahora no va a estar preparado para los problemas que van a pasar a nivel de ciberseguridad dentro de 15-20 años, porque habrá otros sistemas, habrá otros tipos de ataques, habrá otras cosas bueno, pues eso que es tan lógico, es lo que nos está pasando ahora con las máquinas que ya tienen 15 20 años. Eh, otra diferencia que vais a ver es el tema de... Aprovechando, estos dispositivos, eh, he visto aquí esta, esta margenita que os he traído, os he traído un poco, ya lo vemos un poco, que lo que todos, os he traído ya elementos gestionables, ¿vale? Os he traído un router, os he traído switches gestionables... Este tiene una parte de fibra y otra parte de cobre, explicaremos por qué la fibra y por qué el cobre. Eh, aquí he traído un TAP, este aparato, eh, es, este es exclusivamente un sistema para, para seguridad o para detectar cobre. ¿Qué es lo que haces? Fijaros que tiene aquí dos conexiones y aquí otras dos. ¿vale? Cuando yo detecto algo raro en planta, que hay pues, unas que no sé qué es lo que pasa, eh, quiero saber si alguien me está eh, entrando o si tengo algún intruso, lo que hago es... Bueno, puedo poner diferentes sistemas que me van a detectar pues, las tramas que se comunican, los diferentes elementos de comunicaciones, pero cada elemento solo va a pasar al siguiente las digamos, las tramas correctas. Las, si alguien está metiendo tramas no concretas, en cuanto llega un elemento, este las corta, da sus problemas, pero no la propaga al siguiente. Esto lo que hago es, lo meto en medio del cable, cojo el cable, lo meto aquí y por aquí continúa al otro lado. Y me lee todo el tráfico que pasa por ese campo. Correcto, incorrecto, completo e incompleto. Lo capturo en mi ordenador y entonces estoy viendo quién está atacando a qué. ¿Vale? Esto se llama Es un sistema eh, que junto con otros sistemas de ciberseguridad se utiliza. Entonces, está muy bien. ¿eh? Por ejemplo, lo más habitual de esto es... Eh, detectar. Muchas veces pues, cualquier elemento de planta eh, tiene una tarjeta de red que pues, tiene un problema físico, pues, está bloqueada y de vez en cuando emite, pues, pues, por cortos o por algún problema, eh, emite, emite tramas que no son las correctas para internet o para internet en este caso. Eh, y eso hace pues, que otros elementos se puedan parar o bloquear la red. Con esto lo detectaríamos. Todavía es más habitual eso que el tema de trajes que van por otro lado. Aquí tenemos un Firewall eh, un SC646 este, bueno, es un Firewall de alta gama y aquí tenemos un Firewall un s 615 que este es más de estar a la altura del máquina, para el tema de esa Todos estos elementos van a ir eh, instalados en esas máquinas que hemos dicho que van a aguantar 10, 15, 20 años. Por lo tanto eh, fijaros que la parte de normativa es prácticamente igual que un elemento de comunicaciones estándar y oficina, un switch que podamos tener en casa. Eh, a nivel interno, estos elementos vienen con cinco años de garantía y Siemens eh, garantiza piezas, eh, creo que son 10 años después de su eh, descatalogación, para el tema de mantenimiento. Con lo cual, si compramos una máquina que nos ha costado 300.000 euros, nos garantizamos que los siguientes 15 años, comprando un dispositivo de estos, vamos a tener conectividad. No vaya a ser que tengamos una máquina de 300.000 euros o 200.000 euros y dentro de cuatro años no la podemos afectar. Sería, sería un problema. Por supuesto, si dentro de cinco años, como hemos dicho, todo va a cambiar, lo que haremos será lo que se hace en industria. Tengo la máquina antigua, tendré dentro de cinco años las comunicaciones antiguas y pondré las nuevas con las nuevas protecciones por arriba. ¿Vale? Vamos a capas. ¿Vale? vale, lo que os decía... Eh, en IKE el concepto de seguridad está maduro, quiere decir que llevamos ya 30, 40 años pegándonos con virus, pegándonos con hackers, eh, pegándonos con, con, pues, con todo tipo de problemas con los cifrados, eh, todo ese tipo de cosas ¿no? eh, entonces ya las empresas en principio saben cómo actuar, tienen procedimientos eh, tienen antivirus, eh, tienen firewalls, tienen firewalls de los next generation, ya hablaremos de sus firewalls y, eh, bueno, pues ya tienen cierta, cierta experiencia cómo tratar el tema de, de los virus en IT. En cambio, no te es nuevo, es lo, lo normal, es que vayamos a una planta, eh, ya veremos después cómo. Y pues nunca han conectado esas cosas a internet. Justo justo, igual tienen eh, fábricas grandes, ¿eh? con gran producto y, y con numerosos empleados, pues al final tienen 10 12 equipos de oficina, eh, un servidor, incluso ya el correo lo han pasado a las nubes y no lo tienen ahí y, y bueno, pues con eso iban trabajando y de repente pues han pasado de conectar esos 10 equipos igual a conectar 6, 8, 10 líneas de producción que supone que han metido más de 100 equipos ese es otro problema que veremos. Eh, homogenización, evidentemente en IT pues todo es más o menos estándar, ¿vale? tenemos ciertas variedades de, de Linux, tenemos Windows, tenemos servidores de diferentes sistemas pero el protocolo básico es otcp ¿vale? y todo es estándar. Normalmente, salvo antiguamente con los equipos Mac, si alguna vez tenéis Mac, si sabéis lo que se sufría para conectarlo con las aplicaciones de PC, eh, cualquier, cualquier elemento se va a poder conectar con, con otro. En la parte de EOT, el problema que tenemos es que, bueno, por un lado, tenemos Siemens con sus estándares, eh, por otro lado, tenemos Onron, tenemos Mitsubishi, tenemos, Aor, tenemos bueno, un montón de fabricantes. Y cada uno habla su idioma, habla su protocolo. ¿Vale? Eh, actualmente, bueno, pues parece que empiezan a... Ya se están viendo todos los fabricantes, aparte del suyo propio, eh, si, no, si no me he equivocado, es el hombre uno un poquito el que, está, el que se está extendiendo. Pero bueno, para el tema de automoción tenemos otros, ¿vale? Tenemos Acercar, bueno, Eso es lo que pasa. Son protocolos diferentes que esas máquinas no se van a entender con otras. Y cuando estamos uniendo nuestra planta, pues igual, el torno es de un fabricante, la prensa es de otro fabricante, el horno es de otro fabricante, las líneas de distribución son de otro y no podemos conectarlas directamente. Hay que, hay que hacer programas, hay que hacer cosas, bueno, pues ya, ya veremos cómo se hace. Y luego, por supuesto, la parte de comunicaciones, lo que os decía. Eh, aquí tenemos la tecnología IP, protocolos de acceso a gestión, todo está conectado. Y en la parte de OT tenemos, aparte de esos. Lo que se está imponiendo ahora, que es la parte de Cernet, sobre Cernet irá Profinet, irá OPC-UA, MQTT, un montón de protocolos, pero también tenemos protocolos antiguos. Tenemos, eh, pues, eh, pues eh, a ver, Profibus, por ejemplo, ese tipo, de, ese tipo de protocolos que, bueno, pues en su momento, cuando yo era estudiante, los estudié, ¿no? En teoría, y ahora, pues, pues 30 años después, bueno, las no fábricas y yo siguen pues, funcionando. Eso es como el cobro, pues ahí, ahí sigue bueno, ¿qué, es, ¿qué significa eso? bueno, yo al final si conecto, conectaré a mi PLC igual tengo que poner un PLC nuevo para controlar esa parte de, de Profilux que tengo por debajo y eh, tengo esa conexión a mi PLC, puedo leer los datos de ahí, pero ese PLC va por otra línea aparte hacia abajo ¿vale? entonces para, digamos que para la parte IT son no transparentes. un poquito nos hemos puesto en situación, de la diferencia entre lo que es una planta, ¿no? Eh, también recordar la parte de, de comunicaciones, cómo va. Normalmente en un entorno IT tenemos un armario, un rack, bueno, similar en tamaño a eso. Ahí si os fijáis ponemos un router y esos switches en los que van 48 tomas, 24 tomas, y de ahí sacamos a todo el edificio, y con dos o tres switches tenemos trabajando a 100 personas. Con sus impresoras, sus equipos, pues igual tenemos alguno más porque tenemos un por IP. Bueno, en cambio, en planta eh, no va a ser así. Eh, en planta hay fábricas de gran dimensión, bueno, no hablamos solo de fábricas, podemos hablar de los aeropuertos, eh, podemos hablar de plantas de, de, de, de las RSUs, de reciclaje, eh, vertederos, eh, plantas de tratamiento de agua, que eh, su extensión es kilométrica. Plantas de congelados, no sé si no lo veis, son kilométricas. Dentro de tragos camiones, y os vais a encontrar que hay una máquina, eh, pues igual, cada 40 metros, cada 100 metros, cada 500 metros, ¿vale? Eso supone que voy a tener, como veis aquí, estos son dispositivos, no es todo uno, ¿eh? son varios, ¿eh? ¿vale? Vais a encontrar los dispositivos, en lugar de con 48 tomas, repartidos por la planta, que van a tener 4, van a tener 8, van a tener 26, dependiendo de lo que tengamos. Eh, unos serán gestionables y otros no gestionables, ya hablaremos también de, de eso. Y, y entonces, en lugar de administrar en comunicaciones tres switches, como tenemos en un edificio de 100 personas, vamos a tener que administrar, pues igual en una planta, si nos vamos a, a Michelin, a Bridgestone, a este tipo de plantas, eh, a, una, a una refinería, estamos hablando de cientos, incluso miles de dispositivos de comunicaciones. ¿vale? Porque ahí un cada punto que necesita control. Eso, eso al final es un problema. Luego, luego veremos cómo, cómo lleva gestionando. Y, por supuesto, estos aparatos que veis, ninguno de ellos tiene ventilador. Están preparados para trabajar en entornos de hasta 70 grados bajo cero y 72 grados eh, centígrados aproximadamente. En teoría. ¿Una ¿eh? pregunta sí, sí. Lo que os decía, ¿vale? Ahí veis lo que es el mundo IT, aquí veis el mundo OT. ¿Eh? Fijaros en la diferencia. Arriba con un patch panel y unos switches hemos dado red a todo el edificio. Abajo tenemos uno pequeñito con pocas tomas para cada sitio. Vale. Y luego lo que os digo, un reto crucial es la convergencia IT-OT. ¿Vale? Al final, el mundo de, de IT, todo el análisis, el business intelligence, el big data, eh, está condenado a entenderse con la parte de OT, porque a mí. Eh, como, como informático, me encanta el conectarme. O sea, yo siempre he estado trabajando, haciendo programas y no veías. En cambio, cuando llegas aquí, llegas a un PLC, ves que al final se mueve algo. no Y, y la verdad que es, es bonito. Es, es una cosa. Eh, bueno, pero al final, todos esos datos que yo capturo, tengo que poder procesarlos arriba tengo que poder procesarlos y llegar a conclusiones, ¿vale? Eso ya lo que llaman Business Intelligence no es solo capturar datos, es saber qué datos capturo y cómo los, cómo los proceso. Bueno, lo que os decía, están, eh, los mundos están condenados a entenderse. ¿Por qué? Porque ya no vale con decir, oye, vete a planta y, y, y acelera el motor de, de rotación. No, ahora me conecto a mi ordenador, entro al PLC y conecto y acelero el motor de rotación. Antiguamente, todavía hoy en día... Me voy con el portátil o con la estación de trabajo, pincho allí, me conecto, entro con el tía portal o con lo que sea, cambio el programa del PLC y acelero o decelero. Ahora, pues, bueno, pues ya por, por temas de seguridad laboral, por, por, por comodidad, por facilidad del trabajo, lo que hago es monto una red en condiciones y desde mi estación de trabajo, desde mi puesto donde estoy con unos niveles de sonido adecuados, con una temperatura adecuada sentada en mi mesa, me conecto remotamente a ese PLC y accedo. ¿Vale? Eh, eso también es un, un punto, un nuevo riesgo para ciberseguridad, ¿no? Tienes que controlar quién accede y si realmente puede hacer lo que va a acceder. ¿Mm? O sea, todas estas mejoras nos llevan nuevos, nuevos retos. ¿Vale? Y luego, las tecnologías de la información IT contra las tecnologías de operación. Aunque pueda parecer que es solo un baile de una letra, ¿vale? Son diferentes. En IT el tema es eh, la información, el proceso de los datos, y en OT eso es secundario. Lo importante es la producción. Siempre tenemos que pensar que lo importante es que no deje de salir, eh, como dicen en, en Tubacex, el churro. ¿no? Que salga el tubo de acero, eh, que se produzca eh, la gasolina que salga. Eh, si hay una parada en una planta de petrolera, pues desde que entra la primera colada hasta que sale el producto final, pues hay miles y miles de litros eh, y se puede perder una colada que vale un montón de dinero. Más al precio que está hoy en día la, la gasolina, que no es tontería, ¿eh? Bueno, los objetivos son diferentes. Eh, básicamente, en IT se aplican equipos de telecomunicaciones y el ámbito son empresas y negocios. ¿vale? Es gestión de datos, gestión de información, eh, gestión de nóminas, eh, eh, envíos, eh, pues altas en tiendas, este tipo de cosas. ¿no? Es, o sea, no es la producción. En cambio, en OT... Detecta y cambio procesos físicos. O sea, yo, es lo que os decía, no hago una venta y eso llega a una hojita a alguien que coge una caja, pone una dirección y lo envía. No, cuando yo hago algo en OT, lo que hago es acelero un motor, eh, reduzco un motor, aprieto una prensa, subo la temperatura de un horno de fundición, o sea, ese tipo de cosas. Eh, incluso manejo un robot, ¿vale? Es, esos robots que que habréis visto en las fábricas de coches, que cogen las puertas, las mueven, las giran, las encajan, las atornillan. Bueno, pues esto se hace desde, desde este mundo. ¿vale? Entonces, las necesidades eh, son diferentes. Aquí, como veis claro, lo que os he dicho. En la parte de IT, los componentes tecnológicos son iguales al número de personas. Normalmente, un empleado que está trabajando en un despacho tiene un ordenador. Hoy en día, por suerte, ya no tiene una impresora, sino que suele haber una impresora departamental. Eh, bueno, pues por el tema de, del ozono de de radiaciones para el propio puesto de trabajo, es mejor tener una, una común y, y nos sale mejor. Eh, en cambio, en hotel, despliegue de dispositivos es amplio y variado, eh, por lo general superior al número de trabajadores. Vale, os cuento una cosa muy importante. La gente de, como yo, en el mundo de informática, cuando alguien me decía «Oye, necesito conectar una máquina», vale, yo le digo «vale, dame la IP». Habéis oído eso, ¿no? Y bueno, ahora que estoy en el otro lado y lo veo… Pues resulta que igual le estoy hablando de una máquina que no tiene un IP, que tiene 500, que tiene 600 IPs. Estamos hablando de una línea de producción. Fijaros, por ejemplo, un ejemplo muy, muy simple. Eh, una máquina puede ser esas líneas de, que arrastran las maletas que ves en los aeropuertos. Vale, Eso pueden tener cientos de metros y cada tantos metros hay un aparatito que va controlando ese giro de, de motor el peso, eh, las paradas de emergencia, o sea, eso puede tener 100, 200 eh, IPs, esa máquina. No es una máquina un IP, no es como una impresora, ¿vale? Eh, porque tenemos igual dos o tres PLCs que controlan diferentes partes. Sensores de seguridad con setas de, de pulsación, los módulos de seguridad, eh, lectores de intensidad, variadores para poder manejar los motores, o sea, un montón de cosas que están conectadas que al final hacen que haya máquinas enormes, y realmente es una única máquina con cientos de dispositivos. Entonces, no me vale con una IP, sino que me tienes que dar un rango o una red, una LAN. ¿vale? Entonces, ha cambiado un poquito. Eh, la conservación, por ejemplo, en IT aquí veis por su fragilidad, en entornos controlados, todos habréis visto esos famosos CPDs, eh, bueno, pues esos armarios rack en los que van metidos en, en paralelo, eh, sujetados... Eh, incluso hay sitios que están refrigerados porque estos equipos se calientan y cuando llegan a cierta temperatura no pueden funcionar. Eh, ahora ya con los discos sólidos hemos mejorado algo, pero antes no podías estar con un portátil, por ejemplo, en un autobús trabajando porque al de cierto tiempo, por las propias vibraciones, el disco se te iba a estropear. ¿Eh? Bueno, este tipo de cosas hay que, tener, hay que tenerlo controlado. En cambio, en OT no existe una normativa general, no existe una, un estándar de, de conservación o, o seguridad. Sino, bueno, luego hablaremos de las normativas, sino que cada sector tiene su propia normativa. No es lo mismo eh, el sector de, de agua, por ejemplo, pues una, el tratamiento de aguas eh, potables de los que fabrican, eh, por ejemplo, eh, acero, que las subestaciones eléctricas, que el ferrovial, o sea, cada uno tiene su propia normativa, incluso eh, los fabricantes de, de coches eh, tienen sus propias normativas, dependiendo en qué grupo estén, pues se me ocurren las, las IATFs, que es una asociación de fabricantes, eh, tienen sus propias normativas respecto a seguridad, a cómo tienen que tener hechos el tema de vacas, eh, medidas, contramedidas de ¿Por qué? Pues me parece normal. Una, una asociación de fabricantes de automoción no es solo Renault o es Mercedes o es Seat. ¿vale? Esas empresas al final trabajan con cientos de empresas pequeñas que les producen troqueles o les producen espejos o la palanca de cambios, ahora ya creo que son todos de, de botoncito, ¿no? de los frenos de mano, bueno, los pedales, y esas empresas te exigen para trabajar con ellos que cumplas esas normativas. ¿Vale? Todos sabréis, os acordáis cuando empezó la ISO 9000 de calidad. Bueno, pues eso yo, las primeras que empecé a ver creo que eran por el año 2007 y las sacaba la administración pública, normalmente, y luego empezaron los bancos. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues la sacaron y de repente, para contratar con ellos o trabajar con ellos ciertas cosas, la empresa adjudicataria tenía que tener esa ISO y se la tenía que sacar. Y cuando al final esta empresa adjudicatoria va en UTE con otra o depende de otra, pues la otra también lo tiene que tener porque toda la cadena tiene que cumplirlo. Y posteriormente empieza la parte de seguridad, de, de, ya de, de ciberseguridad, la ISO, la 27001, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y empresas, pues un banco para que tú trabajes como desarrollador, para ellos tienes que tener esa certificación, eh, pues para, tienes que tener certificaciones eléctricas para instalar, ¿no? todo eso va, va en cadena. Y aquí está pasando lo mismo. Eh, luego hablaremos de, del tema de normativa. La seguridad, lo que os decía. En IT prioriza la confidencialidad y la seguridad de los datos. Se prioriza que no puedan acceder a tus datos, que no puedan leer, que no puedan enviar eh, o modificar esos datos o alterarlos, ¿vale? En OTE se prioriza siempre el trabajo, o sea, la producción, os vuelvo a decir, es la prioridad. Porque cualquier, cualquier retraso, cualquier análisis me para la máquina. Volvemos a, a ese tiempo, a ese determinismo, ¿no? Eh, y luego la confidencialidad queda relegada eh, bueno eh, en IT se envía y se recibe muchísima información, grandes volúmenes eh, muchos datos eh, paquetes muy grandes, vídeos eh, powerpoint en OT no, en ET son, son eh, órdenes más cortas de, pues cambia este valor acelera, eh, decelera para, mueve esto vete 50 grados a la derecha son órdenes cortitas y no necesitan gran ancho de banda, pero sí mucho determinismo. Eh, que cada orden llegue en el momento en que debe llegar. Si se produce un retraso, se, se para la producción. Volvemos a lo mismo, o esa es la, la importancia. Bueno, y la actualización. Eh, en IT, a pesar de los problemas que suele pasar, todos estamos acostumbrados a la famosa actualización de Windows, ¿no? Eh, eh, si no recuerdo mal, hay un parche que sacan mensual, creo que es el segundo martes de cada mes. Eh, bueno, pues los demás sistemas Linux también tienen sus actualizaciones, tenemos las versiones de servidores. Eh, normalmente esas actualizaciones, eh, si eres un poco ordenado, no se suele hacer la primera vez en un entorno reducido de prueba a ver si afecta a alguna de tus aplicaciones eh, y eh, si vemos que todo es correcto procedes a actualizar al resto. Estoy hablando de bancos, de entidades financieras y de administración pública. Lo normal es que en casa de las empresas, cuando diga actualizar, digo, joder, otra vez, le doy y, y esperar a que se reinicie, ¿no? Porque si no, al día siguiente, cuando llegue corriendo al trabajo y lo encienda, voy a tener que esperar diez minutos a que se actualice. Vale, y luego nos falla algo. Bueno, pues puede ser que nos falle algo. Llamamos al de, al de informática, nos quita la actualización, nos dice que teníamos que haber consultado, bueno, y nos lo, nos lo deja funcionando. En, en OTE eso nos puede suponer tener la planta parada cuatro o 5 horas, no se hace. ¿Mm? Todos estos elementos que veis aquí, eh, periódicamente, eh, tienen una versión de firmware, que es el, el software que, que gestiona, ¿no? tanto los PNT, eh, los nuevos, ¿eh? como la parte de los eh, switches gestionables, los firewalls, los firewalls todavía más delicada, eh, porque se va actualizando de vez en cuando. Eh, ¿Todos habéis ido a hablar de los bugs o los cambios de seguridad? ¿no? Periódicamente, si, si os vais a... a, a Conocíis el FIBE, el Centro de Ciberseguridad. ¿no? Bueno, pues ellos, yo estoy suscrito y me mandan periódicamente una lista, pues me suelen llegar, no estoy suscrito a todo, pero sí me llegan cuatro o cinco correos de, de, de aparatos o fabricantes que han detectado un bug y algunos me dicen la corrección y otros no, porque todavía está pendiente de corrección. Bueno, pues hay una página web eh, que se llama SODAL, ¿no? si queréis eh, la, la, la miráis, en la que te informa de todos los dispositivos que están conectados a Internet eh, y te dice qué versión de TIMWARTIM. Entonces, sabiendo eso, si yo fuera un hacker y digo, pues voy a buscar a ver qué fábrica lo ha hecho mal. Voy a buscar en España y voy a buscar un PLC 1200 o un 1500 porque incide. Acaba de publicar que tiene un bug que no se soluciona si no tiene la versión de firmware la 6. Entonces, voy a Sodan, miro eh, y veo 50 PLCs publicados. Y veo, uy, mira, solo hay dos de ellos que tienen la versión 6, pero hay cuatro que no. Vale, aquí os he puesto una serie de ejemplos. Imaginaros que eh, hubo ataques ya antiguos eh, pues a centrales nucleares, el famoso Guanacrae, que cifró un montón de equipos. Eh, ¿En qué me afecta esto en mi planta? Bueno, pues... Primero, la parte de IT se va a ver afectada. Igual no funciona la parte de administración y facturación. Pero si no tengo bien hecha la parte de seguridad y yo tengo en mi planta un ordenador con un Windows, eh, pues se me va a cifrar igual porque está conectado a la misma red y se va a propagar y me va a cifrar. Y igual yo tengo un Windows antiguo porque hace 15 años compré esa prensa y el programa que lo controla funciona en un Windows XP que no está actualizado porque ha desaparecido la empresa que lo hizo. Y tengo un Windows XP para controlar esa, esa planta. Pues si no tengo bien securizado, no tengo una capa que haga de cortafuegos delante de ese Windows XP, me lo va a cifrar y se me va a parar la, la prensa. Y probablemente las pase canutas porque no tenga otra empresa eh, que me pueda volver a dar ese software. Si no lo tengo, no sé cómo repararlo. ¿Vale? Eso. Son problemas gordos. Tengo sistemas de, de escadas, tengo sistema MES que van sobre Windows y me los pueden cifrar igual. Bueno, aquí veis, este es un gráfico, no es en tiempo real, pero seguro que habéis visto en las noticias todo el tema de, de cómo van los ciberataques, no? desde Rusia a Ucrania, al resto de Europa, bueno, pues eh, China también tiene mucho que decir en esto, y, pero es es, un, es brutal, es brutal. ¿eh? Eh, yo, llevo bastantes años, yo llevo 30 años trabajando como administrador de sistemas, los últimos cuatro eh, en administración pública y ahora en, en la parte industrial, en la parte de ciberseguridad, y el año pasado me hackearon dos tarjetas Visa. O sea que <risa> Esta es, es a la orden del día. ¿eh? Eh, un dato importante es que el año 2021, según IBM, o sea, no estamos hablando de cualquiera, fue el primer año en que ya hubo más ataques al sector industrial que al sector bancario y, y financiero. ¿Vale? El año pasado, ¿por qué? Hay más industrias y son más fáciles de atacar. Vale, lo que os decía... ¿Qué es lo que hacemos? Como tenemos elementos antiguos, eh, la parte de seguridad en planta, eh, lo que llevamos son capas. ¿vale? Eh, no podemos securizar una máquina antigua o un Windows XP que la controla y lo que hacemos es poner en el acceso hacia ellos capas intermedias, vamos añadiendo capas de seguridad. Aquí veis un poquito la parte de... bueno, voy a venir aquí porque me queda sin cuello. La parte de la seguridad física, lo que os decía, ¿vale? Eh, evidentemente, estos armarios, estos eh, routers, estos firewalls deberían de estar eh, cerrados, incluso los PLCs, ¿eh? en, en una planta, en un armarito cerrado con llave, para que nadie pueda acceder, porque por muy bien que yo ponga este firewall, si viene alguien y me suelta el cable o me corta la luz, pues, pues me ha tirado la red igual. ¿Eh? esas cosas tenemos que ser conscientes eh, bueno, poner eh, cámaras de videovigilancia, incluso hay normativas, eh, recomendaciones en ciertos sitios normativas, ya veremos qué. Eh, que cuando estamos hablando de los CPDs, donde tenemos esos ordenadores centrales, que, que también hay CPDs en planta eh, eh, el acceso tiene que estar eh, eh, asegurado por llave y tienes que tener un control de visitas, de saber quién entra eh, no dejar nadie eh, no autorizado, solo nunca y bueno, este tipo de cosas que son de lógica al final. ¿Cómo voy a, oye, pues mira, me viene el técnico a instalar no sé qué, te abro el cpd, ala, y dentro de una hora vengo? No, tengo que estar ahí para asegurarme que toca lo que tiene que tocar. Hay otras otras otras formas ¿eh? de darles usuarios eh, para que solo puedan hacer ciertas cosas en ciertas máquinas con una validez temporal, pero bueno, eso es ya otra. Sí, chicos, ¿a el cable. El cableado. Hombre, eh, actualmente, por ejemplo, eh, se supone que si yo tengo eh, controlado el acceso a mi planta, ¿vale? Eh, entonces eh, no va a entrar nadie nadie a, a cortarme el cable. Sí que es cierto que el cable de cobre se puede pinchar. ¿Habéis visto esos aparatitos que <ríe> os, os lo he enseñado al principio? No, hay otros sistemas, pero bueno, el principio es el mismo. Seguimos viendo políticas y procedimientos, lo que os estoy diciendo. Gestión de riesgo, evaluaciones, auditorías, compliance, recuperación del sistema ante desastres. Esto, eh, muchas, eh, muchas normativas, muchas certificaciones, ya exigen que tengas un plan de un recovery plan. ¿no? Eh, esto es sobre el papel, lo soporta todo. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una fábrica que hace pan, mi recovery plan puede ser que en caso de que de que tenga una caída y me afecta todo, la, todo el departamento, pues tengo un contrato con la competencia que va a seguir a las de mis clientes mientras yo recupero. Eso es un recobrir plan. ¿vale? Hay otros que son más complejos. ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, la, las, eh, los gobiernos, los autonómicos y el nacional, pues, están obligados a tener diferentes DVDs, a diferente distancia, tener una copia de todo. Eh, por ejemplo, no pueden tener... Eh, Habéis de hablar del correo del 365 que está en la nube, eh, como es gobierno y es eh, confidencial, lo tienen en la nube, pero tienen entornos híbridos. O sea, parte de los servidores son físicos en su instalación y parte están en la nube. Este tipo de cosas, al final, eh, pues, bueno, pues son la plata de recovery. Eh, en caso de que se me caiga, tengo que hacer simulacros de cuánto tardo en recuperar levantando el otro CPD para que siga funcionando. ¿vale? Eh, no me vale con hacer una copia de seguridad. Coger no periódicamente y resaltarla. Eh, segmentación en zonas y células seguidas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos con todos estos FAICO, con estos runters? Eh, si yo tengo una red plana, que eh, vamos a encontrar en la mayoría de las empresas de, de este país, eh, lo que sucede es que desde mi equipo de oficina tengo un acceso a cualquier máquina de producción, un acceso directo por la red, porque han ido creciendo desordenadamente. El tema de la segmentación consiste. Eh, primero, separo la parte de oficina de la parte de planta. De forma que si me veo atacado, la oficina está que sale a internet, corto ese acceso y puedo seguir produciendo. Y luego, ya vamos a la parte de microsegmentación, que consiste en separar a través de firewalls esas diferentes eh, partes, esas líneas de producción, esas celdas de producción, de forma que si una por lo que sea se ve afectada, no se propague al resto de la planta. Eh, Cosas que vemos, eh, y sobre todo eh, lo he visto mucho con, con PLCs de Siemens, de, de los archivos, la serie 300, incluso la serie 1200, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, yo tenía un PLC de estos, lo conectaba a mi HMI, a mis variadores, a mis, bueno, tenía diferentes, eh, diferentes plantas, ¿no? diferentes máquinas, y al final era una línea de producción. Pero resulta que esa línea de producción la tengo duplicada, triplicada, cuantificada. Tengo cuatro líneas de producción iguales y las cuatro tienen la misma IP. Bueno, todos sabemos que en una misma red no puede haber dos con la misma IP. Con lo cual, no puedo conectar todas esas, esas máquinas. ¿Qué es lo que se hacía? Pues se llaman los de IT. Nos llamaban a nosotros. Oye, ¿cómo soluciono esto? Nosotros, vamos a solucionar esto, ¿no? Pues cogemos a tu PLC, te metemos una segunda tarjeta de red, y los unimos todos, y cada uno tiene una IP eh, diferente y ya puedes conectarte con esa segunda tarjeta de red y dices, muy bien, perfecto tengo conectividad a todos y me puedo conectar a todos y te ha funcionado vale, ¿cuál es el problema? el problema es que si los tengo todos con esa segunda tarjeta de red en la misma, en la misma IP, no los tengo microsegmentados no los tengo separados por esos firewall en el momento en que esa red se eh, digamos atacada, se le para toda la banda. lo que antes tenía celdas aisladas que no podía conectar pero que eran seguras Ahora son celdas unidas y un ataque me tiraría todo. ¿Entendéis? ¿No? ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues lo que tengo que hacer es meter un firewall en cada planta, en cada línea, y que salga a mi red. De forma que, si esta red se ve comprometida, lo de abajo se ve. Y si alguno llega aquí abajo, que no me llega abajo de nuevo. Y que sea capaz de cortar. Estos firewalls que veis aquí, pues en... en, en casa, bueno, os dice que tienen falta ¿no? de telefónica, de, de, de y tal, da, eso, pues queda una cosita. Si ya vais a uno de empresa, eh, vais a un lo a un eh, que vais a comprar en, en ese tipo de cosas, bueno, ya son juegos, llegamos más a los. Estos aparte tienen aquí eh, unos pulsadores en los cuales puedes poner una seta de emergencia o una llave de seguridad, con la cual activándola bloqueas el tráfico con la parte de arriba mi línea sigue fabricando y ya no comunico con los demás. Ya se encargarán los vehículos de solucionar el problema, de si hay que recuperar, de si hay que cortar internet, de si hay que pagar todos los tipos, pero mis tornos siguen produciendo piezas, ¿vale? eso es importante. Por eso es la segmentación. A ver, normalmente, luego veremos, tengo la conexión a internet, paso por ese firewall de altas prestaciones que tengo en IT, va a las diferentes zonas de IT. Y luego tengo ese firewall que segmenta con OT y abajo tengo un plan. Si soy capaz de separar en un momento de, de emergencia esos dos mundos, eh, digamos que he perdido la conexión con los equipos normalmente más, más sensibles a ser infectados, que son los PCs de la eh, y esa conexión con internet, la que ya nadie puede entrar y cambiar, y sigo produciendo. Bueno, pues he ganado bastante. Eso es la segmentación. Protección de los puntos de acceso. Eso que os he dicho tan bonito, ¿no? De que tengo la línea de internet, tengo el firewall, el otro firewall corto en caso de problema. Bueno, pues resulta que hay, un, hay una empresa que me hace servicios de mantenimiento y tiene una máquina por ahí. Y lo que ha hecho es, ha cogido su máquina y me ha un router 4G o un router aparte para conectarse y la red el mantenimiento. Entonces, él está por debajo entrando, se ha saltado todas mis medidas de seguridad y tiene acceso a toda la red, porque en seguridad de están arriba, si no tengo esa mediosa eh, Esto es un problema, porque por normativa, ya veremos, eh, eh, no se puede mantener ninguna eh, conexión de acceso remoto que el propietario de la planta no sea capaz de contar. O sea, eh, esa, esa es la, la parte de normativa. No puede ser que alguien esté trabajando y yo no sepa cuándo entra, que entra, que accede, que a Eso es un problema de seguridad. Aparte que no sé, eso no está pasando con mi contafogos, no sé si su equipo tiene antivirus, no sé si ese equipo es, es el de él o alguien que le ha probado la contraseña y está corriendo. Eso es muy importante también saberlo. Tengo que tener, lo mismo que he dicho, segmentado, tengo que tener documentados y protegidos todos los puntos de acceso. Si existen esos puntos de acceso y deben de existir, porque hay algunos que tienen que existir, Tendré que asegurarme de poner otro firewall o algo que me permita a mí controlar el acceso a través de ese, de ese de nuevo. Comunicación segura. Protección de la comunicación en redes no seguras. Esto es lo que os decía, lo que hablábamos antes. En caso de que alguien me corte el cable, lo que hago es, hombre, si yo utilizo protocolos Telnet o HTTP, son capaces de leer el tráfico que pasa por esos datos. Robustez del sistema. Reducción de vulnerabilidades eh, de un sistema informático. Bueno, aquí lo que me está diciendo la parte de, de robustez es, primero, tiene que ser eh, reducir las vulnerabilidades, supone que tengo que tener alguien encargado de actualizar esas versiones de firmware, esos subdates en toda la parte industrial. Alguien o un sistema, pero al final hay alguien con las, ¿vale? Tengo que hacerlo. No me vale tener un firewall con las firmas de antivirus de hace 10 años porque no me va a proteger de nada. Eso, eso tengo que lo tengo que hacer. Y además, tengo que montar estructuras que en caso de que tenga un fallo, porque en la industria pasa, yo tengo este cable y alguien viene con, con ¿cómo llaman ellos? Los toros, con una traspaleta cuando se sé se mueve un poquito más y me ha cortado el cable. No, pues tengo que montar elementos de redundancia que permitan cierta resistencia, eh, cierta resiliencia residencia, ¿no? pues, bueno, para que mi planta siga, siga funcionando. Eh, gestión de cuentas de usuario. Esto es lo que os comentaba antes. Eh, yo sabéis, ¿no? Me imagino, ¿sabéis lo de admin.345? Eh, ¿O adminadmin? Admin, este tipo de cosas. Bueno, eso está... Vale, estos dispositivos eh, ya tienen, cuando tú lo configuras por primera vez, entras con adminadmin Admin y te obliga a cambiar la, la contraseña. te exige ya que tenga pues una longitud, no sé si... Bueno, puedes, puedes cambiar por una cosita, ¿no? Pero que sean... Ocho caracteres, que tenga mayúsculas, minúsculas, números, caracteres sociales, vale, cierta seguridad. Pero es que además de eso, eh, ya hay normativas, eh, de hecho la de seguridad en máquina que está pendiente de aprobarse el próximo año, que es lo que os decía, eh, tienes que identificar quién accede a cambiar la configuración de la máquina. No me vale con ACMI, tiene que ser corta al corta o tiene que ser quién tiene que poner quién lo ha hecho, ¿vale? Eso requiere que sean eh, credenciales únicas y permisos únicos tanto en estos dispositivos de comunicaciones como en el PLC el PLC lo puedes gestionar el TIA Portal a partir de la versión 15 ya lo permite gestionar ¿vale? tendrías que incorporar esa nueva funcionalidad eh, hay otras aplicaciones que lo permiten pero si son elementos antiguos tú eh, no tienes esa opción o sea, no puedes eh, cambiar la programación para identificar ¿qué es lo que haces ahí con pues meterías eh, un cinema RC o cualquier elemento que te que te establezca una conexión remota, aunque sea en la misma planta no tiene por ser contra esa máquina y que para acceder solo puedas acceder metiendo usuario y contraseña. O sea, yo, para acceder desde aquí al PLC que tengo ahí, no vale con pinchar el cable y acceder. Tengo que entrar por la herramienta que me da permiso a entrar ahí. Y en esa herramienta queda registrado quién, cuándo y a qué acceder. Nosotros. Es normativa. Está todavía muy lejos de que se implante en todos los sitios, pero llegarán. Y, y, y, y, y me imagino que después hoy aprobarán esta ley y darán, como siempre, dos o tres años para adaptarse. Eh, bueno, si nos dejan los rusos y el código y esto, pues llegaremos en algún momento. Eh, lo que os decía, gestión de cuentas de usuario, gestión de parches. Eh, no me vale, no solo tengo estos dispositivos, sino que muchas veces tengo equipos por debajo que van con Ubuntu, que van con Red Hat, que van con Windows. pues... Eh, bases de datos. Incluso puedo tener SQL, puedo tener Oracle, puedo tener eh, HANA de SAP. Bueno, pues igual que en IT, en mi planta no solo tengo que eh, tener esos sistemas, sino que tengo que tener una gestión de parches y hacerlo periódicamente esas actualizaciones. Porque muchas de ellas son por motivos de seguridad, otras incluso por, eh, por desfase o por descargación de las propias aplicaciones. Eh, es, cierto, es cierto que en mi planta es muy complicado eh, gestionarlo, ¿vale? Hay que gestionarlo bien porque normalmente muchos de estos pactos suponen una parada. Y hay veces que no se puede hacer una parada. Entonces, lo normal es que en los momentos en los que sale una parada por mantenimiento, por limpieza, por no sé qué, se aproveche para hacer esas actualizaciones. ¿eh? Bueno, y luego, detección y prevención de malware. Eh, aquí ya veremos que hay diferentes... Bueno, no, está siendo muy amplio esto. Hay muchas formas de hacer esta detección y prevención de manual. Por un lado tenemos, eh, bueno, lo que os hemos dicho, la parte de los firewalls que van a hacer, van a cortar, eh, para que os hagáis una idea, un firewall eh, lo que hace es cortar la comunicación entre dos puntos, ¿vale? Establece vez un punto arriba o un punto abajo, puede ser más, ¿eh? Y dice qué es lo que pasa. O sea, quién puede pasar, qué rango de ustedes puede pasar a qué? Y luego, además, eh, en este nivel de firewall se le dice eh, por qué protocolo y por qué puerto De forma que yo puedo autorizar a que alguien acceda contra el PNC, contra la IPS PLC y puedo crear un servicio que va por el protocolo, si no me equivoco, es por el, por el UDP-102, ¿no? vale. entonces en el Python diría que desde fuera esta IP, puede acceder a esta IP pero solo por el eh, UDP-102, de forma que solo puede acceder por el PIN, no puedo hacer nada más. Lo que hago es reduzco la exposición de posibles vulnerabilidades. Eso hace es un fallo Corte y reduce. O sea, nadie más podría acceder y solo podría acceder por eso. Eh, todas estas capas son importantes. Eh, siempre digo, si no tienes todas, es importante tener alguna. Eh, o sea, una mala seguridad es mejor que ninguna seguridad. Pero saber que tenemos que atender a, a todo esto. Vale, esta, esta me, me gusta, esta es una, eh, Gene Spafford, Gene Spafford es, eh, creo que se ha jubilado ya, este era profesor de la Universidad de Pardieu, es uno de, de los gurús, ¿no? de los eh, iniciadores de la parte de, de ciberseguridad, ¿no? y si os acordáis de Misión Imposible, esta frase es algo parecido a ello. ¿no? El único sistema verdaderamente seguro e inmune a fallos es aquel que se encuentra apagado, encerrado en una caja fuerte de titanio, enterrado en un bloque de hormigón, rodeado de servicios y vigilado por guardas armados y muy bien pagados. Incluso entonces yo no costaría mi vida por ello. Vale, eh, lo que os decía, una máquina no conectada, que parece que es segura, ¿no? Bueno, pues en un momento dado yo puedo ir a hacer un trabajo de mantenimiento y voy con mi ordenador un, un Windows eh, 10 o un Windows 11 perfectamente actualizado y, y resulta que le he pasado un fichero que, como eso es un Windows XP, y me lo he cargado. O sea, al conectarme con, con esa red para hacer el mantenimiento, me lo he cargado. Sin necesidad de que esté conectado a internet ni a ninguna red. Es una conexión directa. Puede ser. O sea, no, no os fijéis. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Tener un plan de recovery para esa máquina. ¿Qué pasa en caso de que me la carguen? Pues debería tener una segunda de repuesto o una imagen del sistema operativo, ese tipo de cosas. ¿no? Vale, aquí veis un poquito lo que os decía. El tema de los posibles eh, problemas ¿no? de, de ataques. Lo que os decía, el 90% son errores de operador. Cuando hablamos de errores de operador, hablamos de que se conecta mal algo, se pulsa mal algo, se ejecuta o se abre un correo que nos dicen oye, eh, pago rápido, de si tienes una multa de 100 euros, si haces pago rápido, te la dejo en 25 y le das. Y ya hemos cifrado. Bueno, ese tipo de errores, en lo que se llama phishing, ¿Eh? Ese es el 90% de los problemas informáticos hoy en día. ¿Eh? Luego siempre tenemos, eh, bueno, pues eh, cuando cargamos un nuevo producto eh, o un nuevo proyecto, una variante de un programa, pues lo hemos testeado, lo hemos hecho en nuestro ordenador y cuando lo pasamos a producción, pues se producen errores, porque también puede darse, ¿vale? Ese es menor. Eh, roturas, estas máquinas están, son muy resistentes, vienen garantizadas, pero se estropean, ¿vale? Eh, estas en concreto... Es, tienen un módulo de memoria, aquí el C-Plat. cuando apague alguno, os lo enseño Este C-Plat, lo que me permite es, guarda la versión, si quiero, de firmware guarda toda la configuración del dispositivo De forma que si estoy en planta, y esto se me estropea en un turno de 24x7 se me estropea a las 2 de la madrugada no me hace falta eh, llamar a la informática ¿vale? Cojo, voy al armario, saco uno de repuesto le quito este al si se lo pongo al nuevo, lo enciendo y se carga. Y vuelve a estar funcionando en 20 minutos. Lo único que tengo que tener es bien etiquetados los cables, para que cada uno vaya a su sitio. Bueno, es una opción que eh, está muy bien, ¿eh? sobre todo para, para plantas que trabajan de continuo y, y que no pueden permitirse esos, esos tipos de problemas. Normalmente suelen tener eh, pues una, un armario de repuestos, igual que tienen repuestos en diferentes elementos de, de la planta. Bueno, lo que os decía, y luego ataques externos. Eh, bueno, ataques externos igual son los que eh, hay, hay bastantes, ¿eh? ¿eh? Y son los que más nos preocupan y lo que, lo que más, eh, más se oye, ¿no? Bueno, los otros son más, ¿eh? Esos ataques externos eh, pueden tener varias motivaciones. Eh, la primera motivación es, eh, bueno, pues lanzo un ataque genérico y si alguien pica me paga, ¿vale? Bueno, luego temas, eh, temas económicos o no sé qué, de un país voy a hackear a otro. Claro, si yo cojo tu dirección de tu PLC y te hago una, una, una, un ataque de denegación de servicio, al final ese PLC se queda bloqueado y se para la planta. Ese tipo de cosas pueden pasar. Eh, pero lo que más nos debe preocupar es, por una parte, los que son capaces de entrar a nuestra planta sin que nosotros nos enteremos, o sea, no los que me cifran o me, o me paran las máquinas, porque ahí al final yo tendré opciones para cortar la conexión con el exterior, para recuperar esos servidores si he hecho bien mi sistema de backup y de mantenimiento, el mayor problema es el que entra, yo no lo sé, y primero, me puede robar información de mi negocio, de mi conocimiento, y segundo, me puede cambiar alguna fórmula en el PLC, imaginaros que estoy produciendo un, un alimento y me cambia la mezcla de sal, porque esto al final, este controla todo. Y yo no sé qué me ha cambiado la mezcla de sal. Y estoy produciendo esa comida durante una semana dos semanas hasta que me llama mi cliente y me dice «Oye, que hemos hecho los análisis de calidad en esto y no has pasado. Te devuelvo todo». ¿Vale? Has perdido todo lo que has fabricado, no sabes qué ha pasado y encima tu cliente igual lo pierdes. Eso es el, ma el mayor problema. Y ante eso está, bueno, pues la de siempre. El, como dicen, lo de la, la, la venganza pues es muy complicado que tú despidas a alguien que sepa hacer eso, ¿no? Podría darse el caso. Eh, lo normal es que alguien pague a alguien para, que, eh, para quitarse la competencia. Bueno, como en las películas. No, es, es cierto, si, si yo consigo que, que el otro fabricante se destropee la comida, van a comprar la mía. Y eso existe. Vale, y lo que os decía, siempre hay que tener un plan de recuperación ante desastres, porque antes o después, eh, como dicen, todos vamos a ser hackeados. Lo importante es como la vida, ¿no? Al final todos nos caemos, lo importante es levantarse lo antes posible. Vale, aquí os hablo un poquito ya de normativa. Eh, bueno, esta, esta ley, eh, la ley PIC de 2011, lo que establece son las infraestructuras críticas. Estas tienen ya su propia normativa, está legislado y tienen que cumplirlo. Y aquí sí que está estipulado el tema de disaster recovery, el tema de segmentación, el tema de accesos remotos, o sea, es de obligado cumplimiento. Eh, no sé si han pasado todas, pero bueno, para que os hagáis una idea eh, de qué está. No sé si han pasado todas, porque había parte del transporte que se estaba implementando. No sé si Joaquín tiene alguna información más. Pero claro, yo tengo datos de 2017, no sé con lo que ha pasado. Pero esto es lo que está categorizado como infraestructura crítica a nivel nacional. ¿vale? Eh, la administración pública, y esos son los órganos responsables de los que legislan. Eh, el espacio, el Ministerio de Defensa, la Agencia Aeroespacial, todo este tipo de cosas. Industria nuclear, evidentemente, industria química, instalaciones de investigación, el agua, al final es lo que veremos. ¿vale? Todas las plantas de. De, de tratamiento, de potabilización de agua, es una industria química. Eh, de hecho, por legislación, tienen que tener cifrados, tienen que tener protegidos por llave todos los accesos, incluso a las estaciones de bombeo remota. O sea, tienen una normativa muy dura. Imaginaros que yo entro, hackeo el PLC, que controla la mezcla de cloro y meto más o menos cloro. Pues está liado. Vale, por eso están eh, restringidos. Eh, la parte de energía también. Eh, salud, todo, hospitales, clínicas todo eso también tiene su propia normativa tecnologías de la información y las comunicaciones aquí estamos hablando de telefónica de Vodafone, de las operativas ¿vale? de lo que son las grandes, las grandes empresas que dan esos servicios el transporte, pues cuando hablamos de transporte no hablamos de camiones ¿vale? hablamos de, de aeropuertos, hablamos de ferrocarriles hablamos de puertos ¿eh? ese tipo de, de cosas alimentación, evidentemente lo que os he dicho, es que vamos a comer y si alguien nos toca o o hacen malas mediciones de calidad, pues tenemos problemas. Y el sistema financiero y tributario, ¿vale? El sistema financiero y tributario, eh, Hacienda y bancos. Están obligados a cumplir esas, esas normativas. Son diferentes y cada uno de ellos tiene su propia. Y fijaros que cada uno depende de, de cómo va. Vale, acordaros, esto exige, esto exige, ¿eh? Ley de protección de infraestructuras críticas ya tienen una normativa que cumplir. Eh, bueno... Esta es una guía sobre controles de seguridad publicada por el Ministerio del Interior. A mí me gusta, me gusta mucho, está orientado a esto. Eh, habla mucho, ¿eh? habla de normativa, lo que hemos hablado antes, mejores prácticas, da ejemplos de auditorías, está muy bien, está muy completo. Y una de las cosas que dice es eh, que tienes que tener un plan de respuesta ante incidentes, eso que hablábamos del recovery plan, y eh, que tienes que tener capacidades de copia y seguridad y restauración. Acordaros que hacer una copia de seguridad... No me vale para nada si no compruebo que la puedo restaurar correctamente. Vale. Esto, hay más puntos, pero estos dos, que sepáis, aparte de recomendaciones, son de obligado cumplimiento para esas empresas que hemos visto antes. De hecho, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que te exigen hacer una, una, una copia y restauración planificada cada seis meses. Nosotros en, en gobierno cuando hacíamos teníamos que hacer simulacros de, de contingencia y hacer dos pruebas al año. Bueno, por eso ya se choca con la Leopd que también tiene otro tipo de, de cosas. Vale, este es el estándar, eh, el estándar eh, que se está imponiendo en, en el tema de, de ciberseguridad industrial, la IEC 62443. Eh, esta ya es de obligado cumplimiento en las empresas que hemos visto anteriormente. Es una variante de la ISA 99. Hay otras. Y una cosa que os tenía que decir: esas empresas que hemos visto que son eh, infraestructuras críticas, por ejemplo, en Alemania, eh, el sector de la automoción está considerado como industria crítica. Vale, entonces eh, Mercedes, Volkswagen. Eh, entonces, est como están obligados eh, con por ley a ser industria crítica y cumplir con estos reglamentos Aquí en España, a su vez, hace que lo cumpla SEAT, vale, la, la planta que hay de Volkswagen también, la tienen, tienen que ir cumpliendo. Y estos, a su vez, obligan a todas las empresas que trabajan para ellos a que cumplan con esa normativa que viene por esto, pero desde Alemania. vale, Lo normal es que aquí, en, en breve, ese, se pida también. eh, Pero bueno, esa, esas cosas van viniendo. Aquí veis un poquito lo, lo que va las diferentes normativas o apartados, lo que van tratando, no, no vamos a meternos demasiado. A nosotros lo que nos interesaría la parte de componentes, de sistemas y algo de la parte de política y procedimientos. ¿vale? Vale. Eh, estas son unas notas que os he sacado. Eh, aquí lo que dice, fijaros que os he subrayado, controlar el acceso entre nivel 2 y el nivel 3, por ejemplo, eh, mediante el uso de un cortafuegos o reglas de cortafuegos. Eh, a la capa, si no luego veremos lo que son las capas. La capa de nivel 2 es cuando tenemos elementos conectados en un switch. O sea, son todos de la misma red. Lo que está diciendo es que recomienda tener un cortafuegos entre una capa de nivel 2 y otra capa de nivel 2 que se unan por una de nivel 3. O sea, el nivel 3 lo que hace es puentea y une esas dos. ¿Vale? Es un router. ¿Mm? Y dice que sea un cortafuegos. Vale. Eh, también, fijaros aquí que os he marcado la parte de segmentación. Lo que os he comentado, recomienda hacer esa segmentación. Sí que recomienda separar, bueno, esta normativa obliga a separar la parte de OT de la parte de IT y luego recomienda hacer una segmentación interna, ¿vale? Bueno, y ahora es donde vamos al meollo de la cuestión. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en una empresa? Esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Nos vamos a encontrar un cable... Tenemos nuestra red IT, pues tenemos nuestro pequeño despachito con cinco o seis puestos donde está el director, están los comerciales, están los administrativos, sus cuatro servidores de ficheros, incluso igual hay diseñadores, depende del tipo de empresa. Y de repente, pues alguien compró una máquina en producción y dijo, dijo, oh, viene con un cable de red, la vamos a conectar. Y saca un cable del switch y lo lleva hasta planta Y pone el... y, y compran otra que también tiene otro cable. Entonces, compran otro segundo switch lo ponen en planta y ya van conectando los presupuestos. Entonces, el problema que tenemos es que desde una impresora de, de oficina tenemos acceso a un PC. Para que os hagáis una idea, estuve en es un cliente que había comprado un, un videoportero, de estos que vienen con Android y no los había comprado netamente de un nuevo acuerdo de Amazon o alguno de estos. ¿no? Lo compró, lo instaló en la portería, hay llamas para que cabrara la puerta mecánica para entrar. Pero esa conexión se tenía directamente conexión con toda la red, porque pues estaba así. Y venía infectado de facto. O de serie del distribuidor. Y lo que hizo fue, empezó a parar felices. Empezaba. Claro, ese tipo de cosas que empieza a hacer en una red informática, lo que decía, bueno, no enteras, porque que me recargue las cosas 500 milisegundos, 60 milisegundos, 2 segundos, no me entero que tengo algo mandando cosas por la red. Pero si algo ocupa esta red, porque es única. Claro, cada vez que mandas algo por esta red, la culpa se entera. Y la tengo ocupada dos segundos, ese PLC, al de 200, 300, 400 milisegundos de no recibir respuesta, se para. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Bueno, este problema tenemos ahí. Otro problema que tenemos es lo que hemos hablado antes. Imaginaros que compro... Eh, pues voy a, a alguien que le fabrica tornos, a un proveedor de tornos, y le compro cinco tornos y le vienen los 5 con la misma IP porque él tiene su conexión no puedo conectar los 5 a la vez solo puedo conectar uno, esto se queda sin conexión esto es muy habitual ¿eh? Eh, bueno, hay, hay una solución que veremos que se llama el, el NAP por ejemplo, para que os hagáis una idea la solución tiene mucho que ver con lo que tenéis vosotros en casa todos vosotros en casa tenéis un router que será el 192 ¿vale? y vuestros equipos que tienen una serie de redes pero te conectas desde ese 0.1 a otro equipo que está en otro sitio que tiene el router 0.1. ¿vale? Eso es lo que se llama NAT, eh, NET por ¿vale? Esto es lo que incorporaremos aquí para solucionar esto. Bueno, pues aquí vemos eh, que tenemos una red única. Eh, si conocéis todos estos dispositivos, os he dicho que tenemos este PLC, pero tenemos también sensores y lectores. Esos sensores, eh, esos actuadores, muchos de ellos no se comunican directamente por IP, sino que se comunican por broadcast. Lo que hacen es envían señales a la red para todos y eh, esperan que el destinatario le escuche para que la atiendan. ¿vale? Esos sensores funcionan así, eso se utiliza mucho en planta. De forma que si yo tengo conectados en una red de estas eh, 50 dispositivos, cada vez que uno necesite conectarse, va a lanzar una señal, ocupa toda la red y los demás se quedan esperando. Bueno, pues si en lugar de 50 tengo 500, pues va a producirse choques y alguno va a perder tiempo y se me va a parar. Ese es el problema del broadcast, por eso también hay que segmentarlo. Tenemos que cortarlo en zonas separadas para que solo se propague cada uno por su zona. Al resto no le interesa saber si esta máquina tiene un sensor que le avisa cada 20 milisegundos de cuál es la temperatura del horno, ¿por qué va a tener que aguantar estos y estos el tiempo de este? Lo corto y que solo lo llega aquí. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Lo que os he dicho, el problema no deseado. Muchas veces también, eh, fijaros, aquí os he puesto a posta unos switches de IT. Muchas veces tenemos switches de IT en planta. Eh, a veces funciona, en el 90% de los casos no va a pasar nada hasta que pasa. Pero de repente hay un problema, conectamos una máquina más y se ha roto todo. Fijaros que aquí... Tenemos cuatro switches y alguien por error ha conectado un segundo cable. Son switches que no están preparados para trabajar en redundancia de anillo. Ahí se produce un bucle, se empieza a autoalimentar con el tráfico uno al otro y ocupa toda la red. Eso lo tenemos aquí. Eh, más cosas que vemos. Aquí hemos hecho una máscara de red, eh, fijaros cómo la tenemos puesta. Desde la 172.16.1 hasta la 172.16.16. Cada numerito de esos, del 1, el 2, el 3 hasta el 16, supone que puedo tener 254 equipos en red. Con lo cual, aquí tengo más de 4.000 equipos en la red que están conectándose entre sí. Lo cual hace que cualquiera de esos elementos que se propague en multicast o en broadcast va a afectar a todos los demás. Esto es un problema de diseño de red. Y además, me voy a encontrar aparatitos que en lugar de ser switches, son hubs. ¿Conocéis alguno de los hubs? Son más antiguos. El, hub, vale, el switch lo que hace es tiene una tabla en la cual identifica cada IP con la MAC a la que corresponde. Entonces, yo puedo establecer diferentes caminos de comunicación a través del switch. El hub es cuando yo hablo a través del hub, él lo saca por todos los, todos los conectores. O sea, ocupo todo el switch para mí. También es otro problema, por lo cual produce reclutamientos. Aparentemente son iguales. Si no lo sabemos o no o leemos especificaciones... En instalaciones antiguas podemos tener problemas porque en lugar de switches nos encontramos que en algún sitio hay lugar. Bueno, este, eh, que lo sepáis. ¿Cómo solucionaría esto? Lo veremos más adelante. Lo que os decía. El tema de cablear. Hemos hablado antes. Eh, el cable este, eh, hay cables diferentes. Por ejemplo, el cable que tenemos aquí, este verde, es cable de Topinero. Solo tiene cuatro hilos. Eh, hay otros con seis hilos y con ocho hilos. En función de la categoría del cable, que nos va a decir cuántos hilos tiene, eh, voy a, voy, veo que varía la velocidad de transmisión de datos, ¿vale? Es el ancho de banda. El, el de Profinet, que suele trabajar a 100, a 10-100, tiene cuatro cables, para las máquinas actualmente es suficiente. Eh, eh, como os he dicho, en la parte de producción lo importante no es el volumen de datos, sino eh, el determinismo que cada dato cortito llegue en el momento en el minisegundo que tiene que llegar que la tienda, a cada, a cada dispositivo a cada sensor es un momento eso es lo importante, si meto muchos datos al final en algún momento alguien está esperando a que acabe esos, esos paquetes ¿no? eh, aquí veis las categorías las distancias que permite hacer fijaros que el cobre va a 100 metros eh, las diferentes eh, velocidades que me permiten el 6A que me permite 100 el POE eh, me lo permite cualquiera de esas categorías el 5, 5e, 6 y 6a el PoE por si no sabéis es eh, eh, cuando están eh, alimentados eléctricamente los a través del canal, no solo lleva datos sino también lleva corriente en las oficinas normalmente lo solemos utilizar con la telefonía sabéis el típico teléfono que va por IP que lo conectas, hay unos que tienen un transformador y otros que directamente van al cable de red es por eh, Power over Ethernet eh, se entiende y funciona porque llevan la alimentación de corriente por el cable de red vale. en la industria también se utiliza eh, para, sobre todo para cámaras, hay algunos elementos que lo requieren pero hay muchos procesos pues, por cámaras de control, de gestión de calidad que controlan el proceso para medir movimientos que necesitan llevar además esa alimentación pues también hay switches, aparte de, de estos modelos que también llevan que sepáis que también, también es bastante habitual lo que os he comentado Existencia de campos electromagnéticos. Muchas veces, no solo por esa distancia de 100 metros, sino aunque no sea tan grande, eh, lo que se hace es se mete fibra por las interferencias, el ruido. ¿vale? Y el ruido en la industria, cuando hablamos de, de acerías o de máquinas con motores muy potentes o electrosoldaduras, eh, es muy habitual. Por un par de picos de tensión, eh, eso es, se me ocurre el, la típica industria que te dice, oye, no sé qué pasa que desde hace dos meses, eh, a las 4 de la tarde, se le cae la red. Un rato. Bueno, estás haciendo las pruebas y resulta que han puesto una nueva máquina que arranca a las cuatro. A las cuatro arranca esa máquina, produce un pico, el cable está pasando por encima, hay, hay una pérdida, se cae y se para, pero cuando ya ha arrancado después ya no tiene ese pico. Vale, ¿qué más nos vamos a encontrar en la planta? Lo que os he comunicado elementos antiguos. Eh, os vais a encontrar eh, elementos que no son conectables directamente a Ethernet, que nos hacen falta adaptadores, que nos hacen falta traductores, eh, HMI o escalas que trabajan sobre sistemas de base de datos eh, porque son antiguos, porque no la empresa que lo produce eh, no, lo, no ha evolucionado o simplemente porque nos funciona perfectamente y no queremos gastar en actualizarlo. Bueno, es, una, es una opción. Nos vamos a encontrar equipos viejos. Da, joder, ¿tienes un equipo? Bueno, pero es que me hace falta el puerto RS-232 para conectarme a la máquina. Y los ordenadores nuevos, quitando algunos, el tuyo igual tiene, ¿no, Joaquín? este Tendrá RS-232. Hay algunos que se puede pedir al fabricante que los haga con, con placa. Pero en muchas empresas son una joya. O sea, no tiran los ordenadores viejos porque les hace falta para controlar con serie muchas máquinas. ¿vale? Y esos ordenadores son los que hacen de puente con la red. ¿Qué es lo que pasa? Que ese ordenador que tengo que conectar con serie a la máquina, con ese programa para capturar esa máquina, tiene que tener un Windows 98, un Windows 2000, un Windows XP, porque el programa no existe para las nuevas versiones. ¿Vale? Es por la propia máquina la que me condiciona todo. Y eso es un problema de seguridad que nos vamos a encontrar. Aquí veis aquí veis los sistemas. Ese ordenador que hace de puente tiene un sistema operativo que ni se actualiza ni se ha soportado. ni bueno, pues ya tengo formas de protegerlo, ya veremos. O lo que os decía, el tiempo real. Eh, el problema de la baja disponibilidad. Cuando estamos hablando de esos PLC, de esos operadores, de esos motores al final que varían las frecuencias, los movimientos, estamos hablando de cosas que tengo que actuar cada 100 milisegundos, cada 10 milisegundos, o incluso menores a un milisegundo, ¿vale? Eso es lo que se llama tiempo real y sócrono. Entonces, tengo que asegurarme eh, que no meta latencias. Eh, ¿Qué supone esto? Para que os hagáis una idea, cuando yo concateno switches, la información que pasa de un extremo a otro, aproximadamente es, si yo concateno otros switches y establezco ocho ¿eh? y establezco la comunicación de un, de un elemento en un, en un extremo al que está después del octavo switch, mete una latencia de un milisegundo aproximadamente. Aproximadamente es así. ¿vale? Entonces, son latencias, bueno, tengo que tener en cuenta, si estoy trabajando con tiempo real y sofrono, no puedo meter otros switches. Tendría que meter uno más grande. ¿Vale? Esas cosas tengo que tenerlas en cuenta. Si estamos hablando de 10, de 100 milisegundos, eh, bueno, cada vez que yo enruto, bueno, aparte de que el no funciona, pero bueno, suponiendo que pasemos de, de, a otro sistema, ¿no? Si tengo tiempos de producción que pasan a través de routers, de dos líneas diferentes, dos redes diferentes, ese tiempo eh, me mete un retraso. Me llena un retraso, nada eh, si solo es un router, pues igual cumplo los 10 milisegundos, igual cumplo los 10, pero si paso por dos routers o tres o cuatro para llegar al otro lado, no he podido saltar. Y si además es un Firewall, esos tiempos se disparan. Y me imagino que habréis oído hablar de, de los mainstayers o los firewall, ¿vale? Eso o es, sea, aparte de lo que os he dicho, que cortan el tráfico entre IPs, servicios y protocolos, lo que hacen es analizar el contenido de la trama, del, del paquete que pasa. ¿Vale? Analizan si, si tiene virus, hay, hay diferentes eh, opciones, ¿no? Pero eso, todo ese análisis añade eh, un, delay, un retraso. ¿vale? Y cualquier eh, pequeño retraso puede no ser asumible por la producción. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es meter ese análisis en la capa superior. Esto funciona y me aseguro que esto es un sitio limpio eh, eh, seguro y lo que hago es analizar arriba todo lo que pasa hacia abajo, pero nunca corto ese tráfico interno que requiere de sus ¿Vale? eh, tenemos En esos pagos tenemos dos sistemas de funcionamiento, los IPS y los IDS. Unos analizan el tráfico, a ver si mando el Minus o un Subwarmary Plus propio paquete. Incluso hay algunos ya que, que analizan incluso el cifrado. Eh, bueno, todo ese tiempo de análisis descifrado al de ver esas, esas pautas requiere una la latencia que va incorporando a la. Al, ...bastante grande para la parte de producción. Y luego hay otros que lo que hacen es... ...la parte de los, de los IES... Eh, ...van escuchando. Vale, necesidad de diagnóstico. Aquí veis el famoso tap eh, Esta necesidad de diagnóstico... Eh, ...nos da exigir... ...irnos a switches gestionables. Los switches no gestionables... ...los switches de toda la vida... ...lo que hacen es que se eh, ...entre los diferentes elementos de... ...pero no guardan información. Estos switches gestionables... Eh, me van a dar información de qué puerto está activo, qué puerto no está activo, eh, puedo gestionar esos logs, ¿De cuál se ha caído, cuándo se ha caído, a qué hora se ha caído, quién ha accedido y me ha cambiado la configuración, eh, cuántas tramas eh, ha ido correctas por cada puerto, cuántas ha ido incorrectas. Esa información eh, la, la veremos, cómo nos la va sacando esa. Incluso eh, me va a decir los errores que, que hay en cada puerto, ese tipo de cosas las saco. Y si yo tengo un error en mi planta, bueno, pues lo primero que voy a hacer es ver, ¿Qué ha pasado aquí? Y si en el log veo que hay uno de los puertos que tiene muchos errores, analizaré que es, si hay algo al otro extremo que me está produciendo esos errores o que tengo demasiada carga de red, también me lo dice, un puerto. Entonces igual tengo que dividir lo que está al otro lado y separarlo por todos los Esas son cosas que animan. Que si no tenemos estas estos luches gestionados no voy a poder cantar. Como os he dicho, esto es informática forense, todos estos logs. me lo que os he hecho de una planta en la que tengo muchos dispositivos de comunicaciones, no ha de los logs, ¿eh? Y ha habido un problema, ayer a la noche, bueno, pues, y se me ha caído este, este, este autor. Entraría en ese servidor de logs, miraría a esa hora de la noche que le ha pasado ese router y vería los logs y algo me diría, ¿no? Me diría si se ha caído, si no se ha caído, pero es que además podría filtrar y ver a esa hora de la noche qué ha pasado en todos los demás. ¿Vale? entonces iría buscando causas ¿vale? porque este estará afectado por otra cosa es importante tener todo centralizado esos logs, poder analizarlos y que todos los elementos de la planta estén a la misma hora porque no me vale de nada que este me, me marque la fecha de hoy ese se me ha caído la luz, se enciende y tiene la fecha del año 2000 vale, vamos vale, vale, vale, vale. tengo que asegurarles, ¿conocéis los sistemas NTP? Vale. Tenemos que montar un NTP en planta para que todos estos sistemas estén en Para los que no lo conozcáis, un NTP es un, es un servicio que pone todos los sistemas de la red en, a la misma hora. Por ejemplo, cuando entréis en un Windows, con un domingo y ponéis el usuario y la contraseña, al entrar contra el servidor se valida y normalmente, normalmente eso ser el que hace el NTP y da la misma hora a todos los equipos de la red. Eso, eso hay en nivel. Pues en OTE tenemos que poner también ese servicio. Ese servicio lo puede dar un firewall o lo puede dar ese servi un servidor que lo haga. ¿eh? Eh, el firewall lo que haría sería, lo configuraría eh, como NTP para el resto de dispositivos de planta, de forma que todos tienen a la misma hora que el firewall. Aunque esté mal, ya de primera tengo todos mal, pero todos saben Entonces ya consigo hacerlo. Y luego lo que haría es, ese firewall lo sacaría afuera. Eh, a, bueno, le puedo sacar a un reloj europeo, eh, a un reloj de esos universitarios, que son, que, la hora, que son públicos, para que él se sincronice con él y luego repasta eh, la, la misma hora al resto de equipos de la, de la planta. Eh, esto es importante, ¿por qué? Primero, he reducido el, la exposición, porque solo sale un equipo, no salen los 100 o los equipos que tengan. Sale uno, la actualiza la hora y el resto se actualiza contra él. Todos tienen la misma hora. Y el segundo punto es que si más adelante voy a hacer eh, accesos remotos con VPN, en eh, todo el tema de certificados, accesos pues, con VPN es importante que todos los elementos que, que interfieran en el cifrado tengan la misma hora. Con unos segundos de diferencia puedo tolerar. Pero eh, los certificados realmente tienen una marca del tiempo y si yo voy a conectarme desde mi equipo... Si desde el otro extremo tiene la fecha de hace dos años, pues me va a decir que no, no lo puedo conectar. Y es simplemente por la diferencia de la hora. puede ser por una hora, ¿eh? no tiene por qué ser. Al menos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en todos los cifrados bancarios, todos esos certificados que veis seguros, todo en esta vida es descifrado, no se puede descifrar. ¿vale? Porque tiene una marca de tiempo. Lo cual, si yo hago un cifrado que tiene una validez de 20 minutos, pero en un sistema actual tarda en descifrarlo dos horas, eso, ¿eh? porque para cuando lo haces cifrado ya no va. Vale, necesidad de escalabilidad. Es importante, lo que os hemos dicho primero, que la red sea resistente ante, ante caídas o ante cortes. Eh, esto lo que me va a garantizar, Fijaros que aquí tengo un anillo central. Si, si por lo que sea, eh, con el coste, si yo estoy tirando switches en la planta, con el coste de un único cabo más... ¿sí? Un único cable que me cierra ese anillo, porque si no soy una, una línea, ¿vale? Lo que hago es hago una línea de switches. Fijaros que hay PLCs y algún elemento más que puede formar parte del 1500, si no me equivoco, puede formar parte de una línea. Con un único cable más, lo que hago es que en caso de que uno de esos cortes, cables esté cortado por un accidente, incluso hay veces que nos han mordido ratas, que por malla dentro, todo, bueno, puede pasar. ¿eh? Eh, lo típico que es una planta de estas de os he dicho, de residuos sólidos urbanos y los cables van por abajo, entra una excavadora, mete, ya me ha visto, y cortan, cortan la fibra de un lado. Si no tengo el anillo, se me para la, la producción. ¿Por qué? Porque luego veremos que el tiempo que necesita eh, el anillo para recuperarse en caso de uno de esos cortes, o de que se uno de los dispositivos, es determinista. Yo sé que según el tipo de anillo que, que ponga, cuánto va a tardar en levantarse por el otro lado. Entonces hago los programas de acuerdo para que toleren esos elementos de, de, digamos, de recuperación, los, los alargo hasta esos tiempos. Eh, sin embargo, si utilizo otros sistemas, el RSTP, que es el famoso de Internet, el problema que tiene ese el RSTP es que no tiene un tiempo determinista, no sé cuánto va a tardar en levantarse. Puede ser milisegundos, puede ser segundos, puede ser un minuto, porque se tiene que ir eh, ajustando por dónde va. Por lo cual no me vale para la industria. Eso es un poquito. ¿eh? Siempre que os hablo de que no me vale, volvemos al caso de que cada industria es un mundo y hay soluciones para ello. Hay veces que se tienen que utilizar porque no queda otra. Bueno, pues aquí lo que me permite este, este anillo, la parte de escalabilidad, es que si yo quiero añadir una, una nueva máquina, cogería uno de los cables del anillo, lo abro, lo conecto a la nueva máquina. Tiro el cable de la nueva máquina, vuelvo a cerrar el anillo y en ningún momento he parado la producción. ¿Se entiende? Esa, esa es la ventaja que me produce un, un anillo. Aparte creo lo que os he dicho, ¿eh? el tema de costes, solo me supone un cable más y me garantiza el tiempo de, eh, de restauración. Si quiero hacer RSTP en esta planta, fijaros que pues mínimo tendría que hacer dos cables en cada uno de los DAOs, hacer los cruzados supondría, primero, mucho más cable, y no solo el cable, sino el número de puertos que tengo que tener ocupados ya simplemente con la comunicación entre los switches, al que no puedo conectar otros dispositivos. Y acordaros que son dispositivos con pocas bocas. También existen dispositivos en rackables con, con 32 bocas, o sea, no... Pero bueno, es escaso, no son muchos sitios donde se utiliza eso. Vale, una cosa muy importante, eh, sobre todo, eh, tenemos que saber, antes de tocar una red industrial, si hay safety. Esto es la parte de seguridad física, la que nos protege del trabajador, de accidentes, de, de cualquier cosa de estas. Esto tiene prioridad sobre todo. ¿vale? No puede ser que yo ponga una, algo novedoso para conectarme en remoto y resulta que el safety falle. Porque tengo dos opciones. La primera es que falle porque le he metido un firewall y me esté continuamente, según esté programado parando la máquina porque si no detecta la respuesta de safety en el tiempo deseado me lo para o que lo haga al revés que no me lo pare y de más y resulta que igual estoy con una prensa y en lugar de, de tener un susto o, o perder una falange de un dedo, pierdo el brazo o, o peor, podría darse el caso ¿eh? esto, es, esto es prioritario entonces siempre que, que hacemos un diseño hay que tener en cuenta si existe safety y saber que el safety solo puede ir en capa 2 a nivel de switch, no puede eh, utilizar saltos, ni firewall ni routers, eh, porque eso produce esos ralentizamientos que hemos dicho que podría afectar a la seguridad. Ya nos contará luego Joaquín y nuestros amigos de Siemens que existen unos sistemas que se llaman eh, PNPN couplers, que lo que hacen es, eh, bueno, es como un mapa que se conecta a dos redes y hace un, un volcado de memoria en tiempo real de dos peletes. Vale, Eso se utiliza para propagar este safety en diferentes líneas a nivel 2. Tiene, tiene su complejidad, pero bueno, a mí desde el punto de vista de ciberseguridad, algo que tiene patas en dos, en dos lanes diferentes, no me convence. Ya, ya veremos a, cómo llegamos a mejorar esto dentro de unos años, seguro. Vale, eh, luego el wifi. Eh... El, el wifi industrial, dices, joder, oh, el wifi industrial, bueno. Es diferente. Y os cuento por qué. Los estándares son los mismos, eh, pero acordaros que os he dicho el tema del determinismo. ¿vale? Una cosa es que yo ponga un wifi en mi planta para que el operario que vaya a trabajar con el día portal o hacer las, las mediciones o eh, se conecte por el wifi y acceda, ¿vale? No hay ningún problema. Y otra cosa es que lo utilice como parte de la producción Las fuentes, fuentes. Eh, comunicación, o sea, parte de la producción, que tenga que comunicarse el PLC con otros dispositivos. Ahí es, ahí es donde es diferente. ¿Por qué? Fijaros arriba, estos son los tiempos, los ciclos que me está dando. Eh, fijaros que yo tengo tres ordenadores conectados a mi Wi-Fi doméstico, y el primero le da el servicio, está en negro, el segundo y tercero están esperando, en el segundo ciclo da servicio al tercero, en el tercero al segundo, pero luego dados seguidos al primero, con lo cual... Fijaros que eh, hay un momento en que pasan más de tres ciclos en que se atienden. Al tercero ha habido, hasta que se la pasa pasan cuatro ciclos, ¿lo veis? Y arriba, al segundo, también ha pasado cuatro ciclos. Y esto funciona así en el wifi doméstico. Por eso salen esos, esos eh, ojitos de arena y estas cosas, ¿no? Ah, incluso aunque no lo notemos, porque estamos hablando de, de ciclos de milisegundos, eh, aproximadamente estos ciclos creo que son de 10 milisegundos, lo que está dando el wifi estándar. ¿eh? no nos vale. En cambio, cuando estamos hablando de controles, pues sobre todo se utiliza eh, para elementos móviles, estas máquinas climatorias, las grúas fuertes, estas que veis en las plantas que se desplazan de un lado a otro, todo este tipo de cosas que no pueden tener cable, lo que hace Wi-Fi es, el industrial me garantiza que cada tres ciclos le doy servicio a uno de los dispositivos. Fijaros, siempre es por orden. ¿Vale? Nunca hay ninguno desatendido. Esto me garantiza que esos tres ciclos de 10 eh, de milisegundos son menores a los 32 milisegundos, con lo cual me saltaría o se me pararía la, la, la planta por seguridad. El propio safety de la planta haría que, si no es atendido una máquina durante un tiempo, la ignora o la para. Eso es lo que me garantiza. Ahora, eh, si no me equivoco, ha salido el, el Wi-Fi 6. Eh, que incorpora más canales, con lo cual puedo gestionar más dispositivos. ¿Esto qué significa? Si yo tengo tres dispositivos, los gestiono bien con un punto de acceso pues, wi Si tengo seis, nada más falta dos. Y cada uno tendrá que dar su boot para que esté convertido. El wi 6 me aumenta el número de canales y el número de dispositivos. E incluso me garantiza que esos tiempos, esos ciclos, llegan hasta dos milisegundos. Por lo cual, incluso puedo pasar seis o por la parte del wifi. Ojito, con el wifi ¿eh? siempre cuando es necesario en entornos controlados eh, en plantas, lo que hemos dicho nuevas móviles, nuevas fuentes, ese tipo de cosas porque hay casos eh, yo he visto que se pone wifi tanto el industrial como el doméstico eh, se me ocurre por ejemplo eh, en un ¿vale? como no querían tirar fibra a las diferentes eh, distancias claro, pues ponemos wifi. ¿Qué es lo que pasa? lluvias muy densas, nieblas el wifi deja de funcionar de repente pasa un camión cargado se pone en medio con una altura que supera las dos torres, se para el wifi o sea, no, no llega a la señal con entre comillas el wifi, depende de cómo lo estemos utilizando ¿eh? si no hay otro remedio pues wifi pero si no siempre cable o fibra es mi opinión ¿eh? vale, el siguiente paso bueno, ya hemos visto lo que hace la red plana, todos los problemas que nos podemos encontrar. Eh, ¿Qué hacemos? Pues vamos a empezar a introducir switches gestionables. ¿Qué hacemos con los switches gestionables? Lo que estábamos hablando antes. Ya conseguimos ese tipo de redundancia, conseguimos los anillos. ¿vale? Eh, estos switches gestionables son capaces, luego veremos los tipos de anillos que hay, de eh, eh, hacer una conexión múltiple entre diferentes elementos y eh, evitar la redundancia, evitar esos loops que hacen que eh, se vayan alimentando y se bloquee la red. ¿eh? Hemos, eh, hemos, tenemos estructuras redundantes, tenemos diagnóstico, SNMP, ya sabemos lo que hemos dicho, qué puertos están más cargados de tráfico, cuáles están menos cargados, eh, sabemos el número de errores que se transmiten en la red, incluso nos permite gestionar quién accede, eh, bueno, normalmente ponemos admin, pero lo que os he dicho, podemos poner... Eh, usuarios nominales. ¿vale? Saber quién accede y cambia las configuraciones de esos elementos gestionables. Nos permite eh, deshabilitar protocolos y puertos. Bueno, hablamos de switches. Sí que es cierto que me permite, lo que os he dicho, bloquear los puertos libres para que no den link y no se conecte nada no deseado de forma que nos tengan que permitir autorización para entrar y acceder y cuando hablamos de la carga de, lo de que nos permiten eh, deshabilitar protocolos y puertos o sea, esos son puertos físicos los protocolos se refiere a que yo puedo eh, bloquear que mi gestión de ese switch que al final voy por un Internet Explorer o por un Firefox o por lo que sea se haga por el protocolo Telnet ¿sabéis lo que es el protocolo Telnet? Para, bueno, es un protocolo no inseguro que es el que se utilizaba antes cuando te conectabas viene de los puertos serie pero luego se hace por red y, y se, te conectas a través de consola a diferentes dispositivos la información que transmites no va cifrada, con lo cual, si alguien está escuchando porque ha pinchado ese cable o está con un por portmirro o alguna cosa, va, va a ver todo lo que tecleas, incluido usuario, contraseña, todo, ¿vale? Entonces, lo que hago es, en el switch deshabilito que entres por Telnet. Eh, puedo deshabilitar que entres por HTTP, o sea, te obligo a entrar por HTTPS. Te puedo incluso llegar a, a obligar a, a utilizar un tipo de TLS, que es de cifrado. Eh, para el navegador, eh, pues en lugar del 1.0, el 1.3 o, bueno, pues para cierta complejidad. Cuidado con esto porque a veces puedes poner un cifrado muy alto y hay algún equipo antiguo que no puede entrar. Vale, eso siempre es cuestión. Bueno, tiene ya opciones de seguridad de acceso al propio switch, de forma que nadie pueda cambiar, pueda deshabilitar, pueda borrar VLANs, ya veremos más adelante. Me permite eh, también el tiempo de recuperación del sistema, claro. Evidentemente, si tengo ya anillos, lo que os he dicho, ya en caso de que, se copie, de que se corte ese cableado, la comunicación pasa por otro lado. Me permite esa optimización. Seguimos manteniendo el problema de la red duplicada. ¿Vale? Ahora lo que hacemos ya es, eh, lo configuramos en zonas. ¿Qué es lo que hemos hecho para configurarlo en zonas? Fijaros que lo que hemos hecho ya es meter esos firewalls, aquí veis uno, aquí veis otro y aquí veis otros dos, ¿vale? Esos firewall ya lo que hacen es hacen un corte entre la parte de arriba y la parte de abajo. De forma que esta zona ya puedo decir quién accede y de aquí qué sale y hacia dónde. Eso ya es cubizado. Eso es lo que os decía de que he segmentado esta zona. Aquí lo mismo, pero es que además ese firewall que he puesto me está traduciendo esta IP y ya puedo acceder a las dos con la misma IP. Para que os hagáis una idea luego, luego lo veremos más en detalle, ¿eh? Lo que hace es, en lugar de ir a la 1X, que es lo que veis aquí, él me lo traduce y puedo ir, por ejemplo, imaginaros que voy a la 10X. ¿vale? Él lo traduce. O sea, de aguas arriba es una y de aguas abajo es otra. Bueno, fijaros que aquí lo que hemos hecho es, tenemos esas estructuras redundantes, hemos metido un VRRP, ¿sabéis lo que es un router virtual? Eh, lo que hacemos aquí realmente, vosotros tenéis en casa un router, eh, para que os hagáis una idea, ¿no? Es el 192. 168.01. Ese es vuestro router, ¿no? Lo que hacemos nosotros es ponemos dos routers y en cada uno de ellos, aparte de su IP normal, tienen una IP común que comparten. Siempre apuntamos a esa virtual, no a la física. De forma que vamos a la virtual, hay uno que está activo que responde y si se apaga, el otro sigue respondiendo a la virtual. ¿Entendéis el concepto? Vamos a ver. Yo tengo dos routers. puede ser más, ¿eh? Tengo dos routers. Imagínate que tengo el IP. No, aquí hay dos. Uno y dos. Están puestos como un RP. ¿Veis el 615? Son dos routers virtuales que van a un anillo. Uno va cada switch. ¿Vale? Entonces, esos dos routers, cada uno tiene su IP. Imaginaros que uno es el uno y otro es el dos, ¿Vale? Pues, me invento una, una dirección virtual, que es la 10, y los dos tienen la 10. De forma que cuando yo voy a trabajar contra ese router, no trabajo contra la 1 y contra la 2, trabajo siempre contra la 10. Y el que está activo es el 10, y si se estropea, el otro automáticamente pasa a ser el 10. Ah, tengo, tengo aquí también. El... Bueno, yo, pues, sí, sí. Vale, os digo, ¿eh? a ver si. La verdadera. Fijaros, el estuviera. Pues, bueno, sí, porque este... Vale, no, no, no creo que haga... Yo creo que lo veremos, lo veremos más adelante, no os preocupéis, ¿eh? que estos son conceptos. Vale, lo que he hecho es eso. Eh, fijaros, he segmentado con esos, con esos firewall ya tengo VLANs diferentes, que son eh, rangos de red. No tienen por qué ser rangos de red, sino que lo que puedo hacer en, en esas VLANs eh, directamente es hacer que no se vean entre ellos. ¿Vale? La VLAN me permite tener equipos, aunque tengan el mismo rango de red, que si están en una VLAN o en otra, VLAN, eh, a través de switches gestionados, no van a ver más que los que estén en esa propia... O, sea, de, de o eh, fijaros, eh, las VLANs al final, aquí puedo tener diferentes VLANs, pero para mí lo que he hecho ya es, tengo una red superior... Y tengo una red inferior y otra red. Lo he separado ya en dos redes. Ya no tengo una única. Claro, por eso he puesto ese firewall que es un router. He separado en LANs y VLANs, lo puedo hacer en los switches ¿Vale? De forma que yo puedo coger en estos dispositivos. Fijaros, aquí tengo ocho puertos. Puedo hacer que estos cuatro sean de un VLAN y estos cuatro sean de otra VLAN. Si yo pincho equipos con la misma rango de red. En este puerto y en este nunca se van a ver. Bueno, he generado esas VLANes, con lo cual ya tengo... Acordaros que antes, cuando os decía que teníamos una única red, esos dispositivos que hacían broadcast y transmitían para todos los, para todos los equipos, ahora, como están dentro de ese VLAN o pues su VLAN, solo retransmiten en su parte interior. Si yo tengo aquí algo que transmite, no va a salir al resto. Y aquí lo mismo, no sale al resto. Vale. Eh, seguimos deshabilitando protocolos y puertos. En este caso, como hemos metido firewalls, podemos deshabilitar ya protocolos y puertos para todo el tráfico de la red, no solo de acceso a las máquinas. Ese firewall me va a decir qué puerto, qué protocolo va a pasar de arriba abajo. Por ejemplo, yo podría poner en un firewall de esos, habilitar solo lo que hemos hablado, el, el servicio, el SIMATIC el LS7, ...para que solo pueda entrar por TIA Portal al PLC por el UDP puerto 102... ...y cualquier otra aplicación que intente entrar... ...bases de datos, escritorio remoto, lo que sea, no puede... ...porque tengo cortado esos puertos. Vale, eh, Hemos controlado ese tráfico, hemos implementado esos firewall... ...que nos permite hacer esos, esos controles... ...y tenemos la posibilidad que hemos visto de traducir direcciones, ese NAT. Vale, el siguiente paso, fijaros que parece que no, pero es la configuración de zonas... Eh, lo que hemos hecho aquí, fijaros ahí, ya hemos separado la parte de IT de la parte de OT. Veis que ya tenemos esa, ese cable rojo, ya tenemos esa primera segmentación y delimitación de la zona IT de la zona de OT. En la zona de OT tenemos un anillo superior, en ese caso amarillo porque es de fibra. Fijaros en este switch, este es un switch, eh, lo que os he dicho, lo mismo que tenemos estos pequeñitos. Si hace falta, hay switches enracables, también de entorno industrial para el tema de temperatura y eso, pero que nos permiten hasta, eh, si no me equivoco, 48 tomas. ¿eh? Hay otros modelos. Y a su vez tenemos los PCs, servidores de diferentes equipos que están en planta, no son de son de OT. ¿vale? Aquí estarán nuestros escalas, nuestros sistemas MES, eh, sistemas de gestión de base de datos, incluso estos que eh, habéis oído hablar ahora de, de Edge Computing. Eh, y aquí lo que estáis viendo. Es, ya tenemos traducido la parte de NAD y tenemos ya todo separado en zonas. Y T, todo esto que sería un T, y un T segmentado en lo que podrían ser tres líneas de producción. Esto podría ser, por ejemplo, eh. prensado, esto podría ser cocción y esto podría ser envasado. Para haceros... mm. ¿no? Lo tenemos ya segmentado. Si algo se ve afectado aquí, no afecta al resto del plan. Bien, y esta ya es la transformación final. Fijaros que aquí... Lo único que hemos hecho respecto a la parte anterior es añadir este firewall, que es lo que dice la norma, la IEC 62443, que separa la parte de IT de OT por un firewall. De forma que aquí ya es donde decimos quién puede pasar de IT a OT. Por ejemplo, si tú eres un diseñador o un programador de autómatas si y estás trabajando en las oficinas de OT, se te podría autorizar a tu usuario, a que Incluso podríamos utilizar, aquí tenemos un servidor de eh, conexiones remotas, obligarte a entrar por VPN. Lo que hemos hablado antes, entrando por VPN, quedaría identificado por usuario y contraseña quién accede a ti. Ya tendríamos también esa normativa de los usuarios nominales. Eh, y luego, no sé si conocéis las DMZs, podríamos montar aquí nuestra propia DMZ de UT. Una DMZ sería una zona desintegralizada desnivel y lo que hace realmente es una zona que es atacada desde dos lados. ¿vale? En este caso es atacada desde IT o desde el exterior y desde OT. Os voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer eh, un volcado de los datos de, de, de consumo de material y los libro de un PLC. ¿no? El PLC tengo unos sensores con unas celdas fotoeléctricas eh, que me están diciendo pues por el movimiento de las cintas y por el grosor que detectan, cuánta madera va a tener? y sé cuánta madera entra en, en esa máquina. Entonces el PLC me lo, me lo va guardando en una base de datos que estaría en esa DMZ y posteriormente yo desde IT accedo a esa base de datos de la DMZ para hacer el análisis. La podría importar a otra base de datos o trabajar directamente en ella. ¿Qué consigo? Que el PLC trabaje contra la DMZ y el DIT trabaje contra la DMZ. Pero no trabaja el DIT contra el PLC. Entendemos el significado, ¿no? O sea, es un paso intermedio para que no interactúen esos números. Así protegemos el acceso directo desde el exterior. Bueno, y si os fijáis aquí, eh, ya lo que hemos conseguido es una topología que está preparada, bien segmentada, fácilmente ampliable. Tenemos esos anillos, tenemos switches eh, que podemos ir ampliando, podemos ir gestionando y, y realmente, bueno, este es un modelo, pero lo que os he dicho. Eh, hay unos estándares que tienes que cumplir, pero no tienes ni por qué tener anillos, ¿vale? Depende de cada, de cada industria, de cada institución. Hay industrias, eh, para que os hagáis una idea, yo he en plantas que fabrican mmm, muebles tipo los Bickeas, ¿no? Estos de estos de piezas, son sacerdotes grandes, que tienen unas máquinas enormes, que producen un montón, y realmente tienen tres preces. Entonces... No necesitaría todo esto. Se podría cumplir esto de otra forma, igual, ¿no? con un simple firewall y de ese firewall un par de switches y no me faltan ni anillos ni nada.